Hola, ¿Qué tal? Estimados amigos de Census Capacitación, bienvenidos, espero estén pasando una excelente mañana. Nosotros aquí, como pueden ver, ya eh, tomando en consideración el efecto de la edad, pues estamos con bastante frío, transmitiendo desde la Ciudad de México este subprograma fiscal consentido a través de la barra de contenidos de familia Census. Así que Siéntanse bienvenidos. Muchas, muchas gracias por darnos un espacio para poder compartir con ustedes temas de gran interés y relevancia en materia fiscal, contable y tributaria. Así que bienvenidos. Hoy es un programa muy especial. Hoy estamos aquí de manteles largos, de plácemes, como dirían. Eh, contamos con la presencia de un excelente maestro, un especialista especialista. En un tema eh, por demás interesante que vamos a abordar a, el día de hoy, que es el cumplimiento normativo o el compliance, su estructura en materia tributaria penal a razón de lo que es el artículo 69B del código. Así que de entrada, pues el tema suena muy, muy interesante y me complazco en presentar a mi estimado amigo y maestro, el licenciado maestro, especialista, híjole, pues tiene una, una currícula muy amplia, Franklin Ruiz Gordillo, de quien ahorita en unos momentos haremos pues una síntesis de su semblanza, dado que es bastante vasta, así que permítanme un segundito, y ahorita damos espacio para que lo puedan saludar, para que lo puedan también aquí, este, pues interactuar con él, ¿no? que es la idea de este tipo de programas. Hola, estimado maestro, antes de, de compartir ahí una síntesis de tu semblanza, bienvenido, gracias por la invitación y pues espero que, que te sientas muy a gusto el día de hoy aquí en Census Capacitación, familia Census en este programa fiscal con sentido. Hola, amigo, bienvenido. Hola, mi estimado Nick, este, eh, eh, gracias por la, por la invitación a participar aquí a Census Capacitación con Sentido. Ya tú lo mencionaste, pues es una capacitadora muy integral, abarcan temas eh, netamente fiscales, contables y legales. Entonces, es muy importante tocar esta temática que vamos a abordar en unos minutos respecto al compliance, pero en materia penal tributaria, como tú lo dijiste. Perfecto. Muchas gracias, amigo. Sabemos que andas corriendo con tus tiempos, por lo cual yo te agradezco mucho la atención y haber aceptado esta invitación. Rápidamente, para dar lugar a este tema de interés, pues les comparto brevemente una semblanza del maestro. Él es licenciado en Derecho Egresado de la Benemérita Universidad de Puebla. Tiene distintas maestrías, distintas especialidades. Eh, por mencionar alguna y a propósito del tema que vamos a comentar el día de hoy, pues tiene un máster en cumplimiento normativo en materia penal en la Universidad Castilla de la Mancha, España, y de hecho, pues este sigue ahí cursando esta especialidad nuestro estimado amigo, el licenciado Franklin Ruiz Gordillo. También tiene una licenciatura en Derechos Humanos, hizo un máster en la Universidad de Santiago de Compostela, por lo que pueden ver, nos puede ampliar bastante la visión considerando pues que no solo tiene estudios a nivel de lo que es eh, a nivel nacional, sino también a nivel de lo que vendría siendo educación con una visión internacional. En cuanto a su experiencia, eh, podemos compartir que además de colaborar con gobierno estatal en el estado de Chiapas, pues también se ha desempeñado dentro del despacho jurídico Ruiz Asociados en el área, en el área penal, fiscal y lavado de dinero. Del mismo modo ha sido asesor de diversas entidades, por lo cual, y con el ánimo también de no, no cargar demasiado esta parte en cuanto a lo que es la exposición del tema, pues yo les agradezco nuevamente que estén aquí interesados en su programa Fiscal con Sentido, por lo que nuevamente doy la bienvenida. Y pues bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias. Recuerden también, será importante que nos compartan sus dudas. Que nos, nos compartan también las inquietudes que puedan tener. Así que yo empezaría por el inicio. Estimado amigo, estimado maestro, ¿qué es el compliance. ¿Qué podemos entender? Es un término que a últimas fechas pulula mucho, lo escuchamos por aquí, por allá, acullá, y tal vez podamos tener ciertamente alguna idea eh, de qué pueda referir el cumplimiento, tema de normatividad, no sé, por ahí. Tal vez pudiéramos inmiscuir el tema de control interno, prácticas, manuales, etcétera. Pero bueno, qué mejor que de viva voz y tú con la amplia experiencia, tanto en la parte académica como en la parte, eh, pues también de tu experiencia profesional, pues mucho te agradecería que nos puedas dar una visión. Ahora sí que vamos de manera inductiva, ¿no? De, de lo general a lo particular. ¿Qué debemos entender por compliance? Eh, gracias, mi estimado José. Eh, mira, realmente en eh, palabras coloquiales podemos definir a este, la palabra compliance como cumplimiento normativo. En esta parte, entender esta, esta cuestión del cumplimiento normativo, cabe lo que tú acabas de mencionar, que la empresa adopte de forma voluntaria esos controles internos dentro de la organización. Genere una cultura de legalidad dentro de la misma organización. Recordemos que eh, tú lo acabas de mencionar desde hace algunos años, ya pulula este término este, jurídico, el tema de compliance, porque inicia en España este tipo de, de, de programas de cumplimiento, los denominados compliance program. Pero recordemos que México este, siempre va un poco atrás, por así decirlo, de, este, de Estados Unidos. En Estados Unidos desde 1970, un poco más atrás, ya se hablaba de esos órganos de control interno, se hablaba de ese cumplimiento normativo. Entonces, realmente le debemos esta palabra, este tipo de, de programas de cumplimiento a Estados Unidos, nosotros en el sistema jurídico mexicano le copiamos todo directamente a España y es ahí por lo cual eh, entraremos a estudio la parte de la responsabilidad penal de la persona jurídica y ese proceso, este ese procedimiento especial para las personas jurídicas que está contemplado en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales esta es, proviene de la legislación española. Perfecto, amigo. Una pregunta, al hablar de la persona jurídica, nos referimos tanto a personas físicas como a personas morales, ¿es correcto? No, no te escuché, mi estimado este, José. Ah, ok. te comentaba, estimado maestro, que al, al referirnos a la persona jurídica, hablamos tanto de persona física como de persona moral. O sea, no, no hay como tal un distingo, ¿no? En todo este, caso, este tipo de riesgos es aplicable para estas dos figuras. Exactamente, tú lo acabas de mencionar, porque indistintamente de que ya tenemos un procedimiento especial para las personas jurídicas, es decir, para las asociaciones, recordemos que la, la responsabilidad penal, tanto para la persona física como para la persona jurídica, se pueden llevar por este, diferentes órdenes, es decir, en forma separada. Eh, recordemos que en la redacción del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales se dice que actuar a nombre o por cuenta propia de la organización, este, se entiende que se tiene que eh, iniciar un procedimiento a la persona este, física este, que ha Apoyó a realizar eso. Entonces, por ese lado, tenemos que el procedimiento especial para las personas jurídicas, pues proviene del, del ordenamiento español. Pero recordemos, y voy a hacer un acotamiento, y ahorita que lo, que lo mencionas, pues esos errores que tenía la legislación española eh, lo copiaron desde 2007 en el Código este, Penal Italiano, ese procedimiento este, especial para las personas jurídicas, porque si recordamos Alemania en los años 2000 se inició el primer proceso de estudio para la iniciativa de las personas jurídicas. Todavía no se hablaba de la, persona, este, la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Entonces, posteriormente, todos los estudios en Europa incorporan este procedimiento. Lo inicia Italia y posteriormente Italia... Este, bueno, España le copia a Italia en su en su código y esa legislación, porque ya en España se vio a luz en la ley orgánica 5 diagonal 2010, es ese procedimiento especial que aún tenemos en México. Entonces, hay algunos errores que... En el Código Nacional de Procedimiento, en el Código Penal Español. Perfecto, amigo. Bien, una disculpa. Eh, de repente te perdemos un poquito el audio, amigo. Por ahí seguramente Ajá. habrá algún problema con, con la señal. Pero bueno, recuerden que de cualquier manera para la gente que nos está acompañando, nos está siguiendo en esta transmisión, les agradecemos la interacción que puedan tener con un servidor, con el maestro Franklin también. Y vamos a estar atentos, ¿no? Cualquier cosa que por ahí no alcancen a captar o escuchar, pues vamos a, vamos a, a procurar dar respuesta a través de la cajita de comentarios de esta emisión de Facebook Live. Acuérdense que estamos hablando del compliance, estamos empezando apenas pues a modo de introducción a entender, a definir, a delimitar y a afotar el término compliance. Eh, nos compartió el maestro Franklin también acerca de lo que es la responsabilidad jurídica que aplica tanto para personas físicas como para personas morales. Algunos antecedentes de cómo también pues México pues ha adoptado, eh, a, a, eh, pues, en cierto modo ha emulado la característica de distintas legislaciones, en este caso el maestro Franklin, pues nos compartía el tema del caso propiamente del derecho eh, tributario, del derecho penal tributario, tanto en España como en Italia, y pues de algunas situaciones, ¿no? Que, que han tenido por ahí de repente especial conflicto, algunas eh, omisiones, que pudiera haber algunos errores, y bueno, en este caso, vuelvo contigo, estimado maestro, y... ¿Qué busco con el compliance? O sea, ¿Cuál es la idea? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿En qué momento tengo que voltear a ver esta figura? ¿Realmente tengo que ser, no sé, a lo mejor una, eh, una corporación en toda la extensión de la palabra? ¿Es aplicable para cualquier tipo de...? Eh? O sea, me queda claro que los riesgos y por lo que hablamos, acabamos de comentar de la responsabilidad jurídica de las personas, pues me queda claro, ¿No? Pero finalmente tú, eh, ¿Cómo podrías transmitirlo? ¿Cómo podrías recomendarlo? O sea, ¿qué, ¿qué beneficios me trae? ¿Es para todos? A lo mejor a algunos no les convenga por tema de costo-beneficio. O sea, ¿qué nos puedes compartir en ese sentido? Eh, ¿Qué requiero yo para que tenga pues yo que, que tener este, este tipo de figura dentro de mi organización? Mira, es esencial eh, y eso es para todas las empresas. Sobre todo hay que recordar. Eh, se habla de costo, tú lo, tú lo mencionaste, eh, eh, algo muy importante, el costo-beneficio. Eh, realmente este programa de autorregulación, esta autorregulación que tiene la, la empresa de crear, sobre todo, principalmente, es más recomendable con las empresas más grandes, ¿no? Las empresas que están extranjeras, ¿no? Es decir, partes relacionadas. ¿Por qué? Porque realmente ahorita todas las empresas eh, de corte internacional, pues tienen que tener una transparencia en el manejo de su, de su, de su negocio, en esta, en esta denominada razón de negocio, por así decirlo. ¿Qué es lo que se busca? Que realmente todas estas empresas cuenten con esos debidos controles. Estos controles, tú lo, tú lo mencionaste al principio, pues se tratan de, de política, se trata de manuales. Les, se trata de, de conducta, de políticas y demás que van a ayudar a la empresa principalmente a que no se cometa ningún ilícito dentro de la organización. Pero ahí hay, hay, hay te voy a mencionar algo, mi estimado este José. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas empresas que dicen tener sus manuales, sus controles o una parte ya estructurada de un compliance. Pero te voy a decir a mí que me ha tocado hacer este, ese diagnóstico a las empresas. Este, resulta que esos controles esos manuales los tienen guardados y no lo entonces tenemos que dar a conocer que cuando tú este, haces un programa de cumplimiento lo tiene que conocer todo desde el órgano de gobierno eh, tu personal este, eh, de confianza hasta el personal operativo ¿por qué? porque muchos de los elementos que genera este programa de cumplimiento pueden generar otras responsabilidades ¿Qué es lo que se busca y qué es el objeto de esto? Que la empresa cumpla con sus debidas obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene tiene la empresa, tiene obligaciones, obligaciones laborales, obligaciones contractuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder implementar un programa de cumplimiento integral, así le denomino yo, tenemos que ver todas las áreas y este, yo no solo me voy a dedicar a implementar un programa de cumplimiento solo, me voy a apoyar de un equipo porque es algo multidisciplinario, tú lo mencionabas. Es una herramienta que me va a ayudar principalmente a definir si tengo un, control, un órgano de control interno, ¿Qué pasa con mi área corporativa? Lo tengo actualizado, ¿no? Actualizado, ¿Es que tengo realmente son de, del año del caldo, por así decirlo, o realmente necesito buscar aquellos métodos, aquellos controles para que no se, se eh, eh, cometa un ilícito dentro de la organización? Recordemos, y tú no lo, no lo dejarás de mencionar, mi estimado este José, en la parte de que muchas empresas han sido utilizadas para cometer ilícitos. Y muchas de ellas, pues, se han este, enriquecido o han obtenido algún este, beneficio por lo mismo. Entonces, ¿por qué? Es utilizado les Entonces, eso es de suma importancia, sobre todo para las grandes empresas. También para las empresas medianas es importante que tengan un control. Y también, como tú lo mencionaste, este, el costo-beneficio. Recordemos que mientras más grande es el sapo, es más grande la pedrada pero sí simplemente debe tener mínimo los controles, pocos, aunque sea pocos, pero de tener principalmente cuál es, ese, ese, es, la, cuál es ese el objeto o el objetivo de este programa de cumplimiento. Es decir, cumplir con mis debidas obligaciones, no cometer un, un ilícito, o que no se llegue a cometer un ilícito por parte de, de algún personal de la, de la empresa. Excelente. Bien, pues, eh, de acuerdo a lo que nos comparte el maestro, eh, me llama mucho lo, la atención, habrá que comentar este asunto, eh, eh, tal vez no sea como tal esta figura del cumplimiento, del compliance, pues a lo mejor no habría eh, como tal total viabilidad, pues a lo mejor para contribuyentes menores, pero no por eso se debe echar en saco roto, ¿no? O sea, si bien a lo mejor dentro de una pequeña, eh, un micronegocio, una pequeña empresa, eh, no, no se tuviera como tal un comité normativo con esas características eh, con todos estos controles que nos comenta el maestro pues tampoco es dable echar en saco roto esta situación, o sea eh, acuérdense que a últimas fechas se ha venido pues robusteciendo sobre todo el tema de facultades de la autoridad fiscal no únicamente en lo que refiere a facultades de comprobación recordemos que ya finalmente estas eh, famosas y denominadas facultades de gestión de la autoridad, pues ya prácticamente nos ponen como carne de cañón para cualquier acto eh, de autoridad, para cualquier tipo de acto administrativo, aún así sea una carta de invitación, aún así, y se trate de un programa de fiscalización y no como tal el inicio de una facultad de comprobación, por lo cual no se debe echar en saco roto. O sea, puedo ser un contribuyente en pequeño, puedo hacer a, a lo mejor un micronegocio, una pequeña empresa, pero hay que empezar a ver este tema. Es, es como en las computadoras, ¿no? Eh, cualquier otro mobiliario, cualquier otro equipo que se tenga de repente en casa o, o en la oficina, pues eh, usualmente no hay esa cultura, algo que también podemos rescatar aquí de lo que comenta el maestro Franklin. Eh, eh, esto estamos hablando a nivel de cultura organizacional, ¿no? O sea, debe hacerse llegar, debe expandirse a todas y cada una de las áreas involucradas dentro de la empresa, eh, guardando, por supuesto, sus debidas proporciones, ¿no? Si, si somos una empresa pequeña, pues a lo mejor habrá un administrador, alguien encargado de la parte eh, que tenga que ver con cumplimiento, pues no solo fiscal, ¿no? Que dicho sea de paso, habrá que hacer notar, habrá que ampliar la perspectiva del empresario para hacerle ver que no únicamente es cumplir en materia fiscal, ¿no? O sea, si volteamos a ver ahí todo un checklist de... Las obligaciones que le nacen a una persona jurídica, puede ser persona física o moral, cuando nacen al mundo del derecho fiscal, ya sea porque me registraré en el RFC o porque acabo de constituir una sociedad, acabo de constituir una persona moral, pues ahí habrá que voltear a ver todo este aspecto del cumplimiento. Entonces no hay que echarlo en saco roto, así nos veamos pequeñitos o así. Fíjense que siempre eh, retumba mucho en la cabeza eso de a mí no me va a pasar, ¿no? Van tras los peces gordos y el día de hoy pues vemos correr infinidad de cartas de invitación en diversos ámbitos, en diversos eh, pues conceptos de lo que pudiera ser un programa de fiscalización por parte de la autoridad. El día de hoy basta equivocarse en algún elemento del CFDI o que algo no le cuadra a la autoridad y pues ya te está diciendo que hay un comportamiento atípico. Así que muy, muy rescatable lo que comenta mi estimado amigo, el maestro Franklin. Y bueno, ¿qué podemos decir de las grandes corporaciones, de las que sí tienen ahí los manuales, las que tienen ahí los controles, lo, los que tienen documentada toda esta parte, pues que no son de adorno, ¿no? Finalmente hay que hacer uso de ellos, hay que implementarlos. Considero, coincido con el maestro, la palabra clave, la palabra mágica será la implementación. Este tipo de documentos, este tipo de herramientas no son un fin en sí mismo. Son un medio para tener, pues, un mantenimiento preventivo de las obligaciones que debe cumplir la entidad y no un mantenimiento correctivo, ¿no? Que era lo que de inicio, si, si no me corrige el maestro, pues lo que de inicio yo pretendo corregir, ¿no? Que mm. tener que llegar a, a un tema de estos, ¿no? Donde ya me involucré, pues, en tener que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo a este tema de, de tener que aclarar con la autoridad o de que ya se me esté eh, intentando sancionar o haber caído en un supuesto de infracción, y bueno, ya no digamos el tema de la actualización de algún delito, ¿no? Entonces, volviendo, maestro, gracias, este... ¿Qué podemos hablar del artículo 69B? ¿De qué me habla este artículo dentro del Código Fiscal de la Federación? ¿Y por qué consideras que será importante tener esta figura del compliance normativo tributario tomando como base como punto de partida el artículo 69. Sí, este gracias José, pero antes de, de ello, si me permites a... claro claro adelante hacer un una cotación si toda esta responsabilidad jurídica tributaria que se deriva este, de esta falta de, de control permanente, por así denominarlo, es, es de suma importancia entender que estas este, personas jurídicas pues, ya tienen un procedimiento, no y como lo mencionaba en la redacción del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que son los aquellos delitos que se cometan a, este, a su nombre, por su cuenta o en su beneficio, a través de los medios que la persona jurídica proporcione. Entonces, además de que hay un control de organización y por debido, este, inobservancia del debido control de organización, entendemos que no existe un programa de cumplimiento. Ahora bien, algo que tú mencionaste y me llamó mucho la atención es la parte de cómo se habla de este control interno. Tú bien lo dijiste, es ese proceso mediante el cual nosotros vamos a sentar este estilo de gestión de cómo vamos a actuar, de ser tanto, eh, cómo vamos a administrar a las organizaciones y sobre todo cómo nosotros podemos detectar principalmente estas posibles cinco empresa, es decir, dentro de los mismos procesos organizacionales, ¿no? También en este, en, por este lado también debemos de tomar en cuenta que a través de este, este control interno, pues nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a garantizar de esta manera un adecuado cumplimiento de los objetivos que tiene la empresa. Entonces, eso es de suma importancia. Aparte de ello, es también recordarle que la alta dirección es este, que son elementos importantes de este ambiente de control, que vamos a tener un análisis de riesgos una evaluación de riesgo, llegan un sistema de, de, de gestión de compliance, estos sistemas de comunicación, así también como los de información, pues los pues, tenemos que supervisar y monitorear. Estos elementos pues van a ser suficientes para prevenir la comisión de delitos en las diferentes este, áreas. Hablamos del área penal, hablamos del área laboral, hablamos del área tributaria, del área corporativa, por mencionar algunas, ¿no? Y realmente to tomar en cuenta que también vamos, vamos a tomar este, los siguientes elementos. Vamos a, a tomar en cuenta qué modelo de prevención y de gestión vamos a utilizar, qué vamos a utilizar para la evaluación o análisis de riesgos. Vamos a utilizar, es decir, un soft love o un este, autorregulación de la misma organización y también qué tan comprometido va a estar la, la alta dirección con el cumplimiento. Si va a haber alguna independencia con la función del órgano de cumplimiento y esos controles internos. ¿Cómo están esos controles internos? Si vamos a, a, a tener esa supervisión y evaluación periódica de este sistema, ¿cuánto, este, cada cuánto tiempo lo vamos a realizar? ¿Qué procesos de información cuáles son esos canales de, de denuncia y cómo vamos a generar esta evidencia? Recordemos que en el sistema este, tributario, tú lo acababas de mencionar principalmente, mi estimado José, que han, hemos tenido a partir de 2019 en adelante con la reforma penal fiscal, han ahorrillado principalmente al, al sector empresarial a que busque y que cumpla con sus debidas obligaciones. Recordemos que solo por ejemplo, te lo menciono mi estimado José, la parte de la reforma del 8 de noviembre del 2019... Este, donde se dice penal fiscal, forma no solo el código nacional de procedimientos penales ni el código fiscal de la federación, así como la ley Federal de delincuencia organizada y la ley general del sistema este, de seguridad este, nacional, este, la ley de extinción de dominio, que todas estas, este, todos los delitos que están contemplados en el código fiscal federal pasan a ser delitos de, este, considerados como delincuencia organizada. Entonces, hay que recordar que muchos de los aspectos están buscando que se genere un programa de cumplimiento. Y algo que te voy a mencionar, que se ha señalado en España, este, de la Fiscalía General del Estado, allá en, este, en España, una desde 2016 donde se dice que se puede incorporar, además de tener un criminal compliance, como le denominan ellos, puedes incorporar, lo, este, este programa de cumplimiento lo puedes incorporar a algún otro, es decir, lo puedes incorporar a materia fiscal, lo puedes incorporar a materia corporativa, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, cuan, en cuanto a tu pregunta del artículo 69... Hay que recordar esta reforma que se vino a hacer desde 2014, donde se incorpora este artículo 69B, se busca que como medio evitar esas relaciones con los EFOS y con los CEDOS. Entonces, es decir, aquellas empresas facturadoras que son los denominados EFOS, y por el otro lado, las empresas que compran esas facturas y las deducen. Entonces, en este caso, es de suma importancia tomar en cuenta que los EFOS son aquellos contribuyentes o aquellas personas jurídicas este, reconocidas también por la OEA y que estas son las que facturan operaciones simuladas en contubernio con los EDOS, que son aquellas que los deducen. Entonces, ya existe en este, en este mercado compro, comprobantes fiscales que se han generado de manera virtual, generando operaciones comerciales, pero simuladas. Es decir, que tratan de aparentar esos actos que no son realmente celebrados. Entonces, es de suma importancia poder partir de esta, de esta cuestión, mi estimado José, porque... Porque para que una cataloga debe de llevar a cabo un cierto procedimiento de investigación que contempla el mismo artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y que durante esa investigación al proveedor se le debe considerar como presunto EFO y al finalizar todo este proceso se va a demostrar que el contribuyente efectivamente ha generado esas operaciones simuladas entonces se convierte en definitivo EFO pero también es capaz de involucrar en este caso todos aquellos clientes que han tenido relación comercial con esta empresa implicando en serios problemas tributarios y penales, la reforma penal fiscal. No sé si tengas ahí alguna pregunta, mi estimado José. Perfecto. No, amigo, muy, muy, muy bien explicado, eh, muy bien inducido eh, el tema, la, la respuesta a la cuestión. Aquí también, eh, pues algo que me llama la atención, ¿no? Porque de repente, eh, fíjate que ahorita en, en materia de, de la gente que apoya eh, pues a otras personas eh, a, a, a llevar al menos el cumplimiento fiscal, o sea, enfocándonos uh -huh. específicamente a, a la parte normativa del SAT, pues ahorita ha tenido mucho revuelo el tema de la carta porte, que es un complemento de los comprobantes fiscales. Y fíjate que, que cuando salió a relucir este tema, esta nueva obligación por parte de la autoridad, pues mucha gente decía, a mí no me afecta, ¿no? A mí no me aplica. Yo no soy transportista, que se preocupen los transportistas. Y ya con el tiempo y conforme fue alineando, adecuando, modificando ahí la autoridad, ya sabes que con reglas de carácter general, pues prácticamente cumple cualquier fantasía la autoridad fiscal, fantasía suya, ¿no? Que entiendo, pues siempre será en pos de recaudar, ¿no? En pos de mantener el control. O sea, en eso, que ni qué. Fue que el cúmulo de gran parte importante de, de lo que es el padrón de contribuyentes, pues empezó a dar se cuenta que realmente no era exclusivo de los transportistas. Era un tema que también le atañía a ellos. Porque, pues, ¿quién no transporta mercancías de un lugar a otro, más allá de que sea a nivel local, a nivel federal? Y ahorita con lo que nos compartías, precisamente, eh, estimado maestro, fíjate que eh, todavía a la gente no, no le queda muy, muy clara esa parte, ¿no? Ok, tú no te dedicas a esa línea de negocios, ¿no? A hacer tráfico de operaciones inexistentes en materia de lo que viene siendo eh, pues en materia fiscal tributaria. no Aquellos que algunos llaman compra y venta de facturas, pero como tú bien apuntas, estimado, pues realmente en principio son los este, pues comprobantes fiscales que cumplen con la normativa, requisitos, y habrá quien se dedique a este mercado negro. Y tú dirás, bueno, a mí no me afecta, a mí es ok, yo no me dedico a enajenar operaciones inexistentes, pero viene esta contraparte que tú bien apuntabas ahorita. Hay que estar cuidando a los proveedores. Porque en el momento que alguno de nuestros proveedores de bienes o servicios como tal, pues resulte inmiscuido en este tema eh, pues tan, tan delicado, en este asunto donde nosotros podamos ver que ya está configurado o incluido dentro de una lista negra, entonces va a haber una afectación porque viene la presunción de inicio, ¿no? Y habrá que cumplir con todo ese procedimiento que tú comentas. Entonces, habrá que desahogar, habrá que manifestar lo que a derecho de cada parte convenga. Y aquí el problema que yo veo, eh, pues que yo tengo que estar monitoreando efectivamente a todos mis proveedores de bienes y servicios. No porque ellos estén inmiscuidos en, en temas, eh, pues vamos a llamarlo de delincuencia organizada, o, o no tanto porque eh, efectivamente se dediquen o no a este mercado negro, de tráfico de operaciones, sino simplemente porque basta con que la autoridad lo presuma y si mi proveedor no tiene los elementos para poder desvirtuar, para poder llevar a buen puerto el desahogo de estas pruebas y queda ya como tú bien lo comentas, en un sentido como un definitivo, o sea ya como parte del listado definitivo, pues se entiende que la autoridad fiscal con independencia de todas estas consecuencias que nos comentas amigo, ya eh, sobre todo en el área penal, pues también la parte de, eh, sobre todo para quienes deducen estas operaciones, pues al final del día, no van a tener como tal el efecto fiscal eh, deseado o el efecto fiscal esperado. Entonces seguramente, y, y ya complementando eh, lo que nos compartes, amigo, que es muy, muy bueno, muy técnico, y, y que yo te agradezco también, finalmente es otro tipo de visión. A veces uno, eh, con la visión que tiene el contador, pues se enfoca al cómo lo hago y ya, pero no tiene eh, tan amplio el panorama, ¿no? De ver este, en qué puede concluir, cómo eh, será el desahogo del procedimiento, qué alternativas tengo una vez desahogado el procedimiento, y pues todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que implica, como tú bien comentabas al inicio, la responsabilidad jurídica de la persona. Entonces, parto, complemento, eh, espero no estarte robando mucho de, de, del tiempo que también tú nos compartes, amigo, pero complemento que efectivamente es un tema que nos atañe a todos, y si bien en la figura del cumplimiento normativo del compliance es integral, pues entiendo que incluso a, a niveles, este, pues eh, como lo comentaba hace un ratito de lo que son eh, empresarios en pequeño, pequeñas corporaciones, pues al menos en esta perspectiva del artículo 69B, pues hay que estar al pie del cañón y hay que estar monitoreando y no hay que dejarlo de lado, ¿no? O sea, finalmente no sabemos el día de mañana, si alguno de los terceros con los que interactuamos a nivel de, eh, pues simplemente una cadena de suministro, vaya a tener alguna de estas temáticas. Fíjate amigo que en este aspecto, pues a la gente luego le gusta mucho, eh, eh, este asunto le encanta, ¿no? A las generaciones de hoy en día, pues este asunto de las recomendaciones, o que las cinco claves, los diez tips. Digo, no, no, no le pongo un número, ¿no? Como tal. Pero en este mismo sentido y considerando que estamos hablando del 69B, ¿qué nos podrías recomendar en esta materia del cumplimiento, más allá del tema de manuales, todo eso? O sea, ¿cómo podríamos empezar? ¿Cómo podríamos echar manos a la obra y empezar eh, pues a tener como tal, eh, no desprovista toda esta parte que a veces no la tomamos en cuenta, no la tomamos en consideración? ¿Y, y, y qué serían eh, pues, una buena opción para iniciar en este tema del cumplimiento normativo tomando la perspectiva del artículo 69 Te escuchamos. Sara. Excelente. Sí, tú lo, lo acabas de mencionar. En primero vamos a entender cuál es la, este, estas figuras, ¿no? Es indispensable entender el procedimiento que sigue esta facultad de presunción por parte de la autoridad tributaria. En segundo, revisar tanto en la, en, la, en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de, de, del, del servicio de administración tributaria que en la página publiquen en, este, en su página en el, y también en el diario oficial de la federación el listado de contribuyentes que han emitido estos, estos este, comprobantes apócrifos o también que sean reportados como no localizados eso es una alerta que debemos de tomar en cuenta so, también Creo que perdimos la señal del maestro. Bueno, mientras aprovecho para comentarles. Gracias a quienes nos están acompañando. Este es un programa fiscal con sentido. Ah, eh, tenemos por ahí algún problema o al menos yo no, no escucho al maestro. Permítanme un segundito. Lo perdimos, ¿verdad? Se desconectó. Ok. Bueno, pues vamos a esperar a ver si se puede reincorporar el maestro Franklin Ruiz Gordillo. Estábamos hablando de el compliance penal tributario partiendo o tomando como punto de partida el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, eh, pues será importante también comentar eh, pues que ahora con motivo de la reforma fiscal 2022 que ya fue publicada de manera oficial en el diario oficial de la Federación pues tenemos este asunto de eh, pues si volteamos a ver en años recientes reformas en materia de restricción cancelación de sellos digitales pues han se han venido cocinando a la orden del día y ha sido motivo de las últimas reformas no también, si la memoria no me falla, pues habrá, eh, en relación con el tema de operaciones inexistentes, pues a últimas fechas, y enfocándonos no no no tanto a un código penal, estamos de regreso, al código fiscal, pues también sigue habiendo reformas importantes. Amigos, te perdimos. Sí, sí, sí, sí. Mira, les comentaba que hay que tomar en cuenta también, eh, tú lo, lo estabas mencionando ahorita, te estaba escuchando, la parte de toda esta reforma, ¿no? Al Código Fiscal de la Federación, que se ha modificado desde 2014 en adelante, sobre todo en estos supuestos, ¿no? Como el contribuyente, este, las personas jurídicas, se, que sepan esta situación o tal situación que hagan estas prácticas sobre todo y que lleguen a adquirirlas y puedan ser sometidas en este en este proceso este penal y sobre todo por qué? Porque lo habíamos abordado anteriormente lo de la reforma, ¿no? La reforma penal fiscal, ¿qué es lo que te va a generar? Te va a generar que ya eres un delincuente organizado. Y otro de los elementos que debemos de tomar en cuenta es lo que señala el artículo 69B, es decir, que cómo una empresa va a emitir esos, esos este, comprobantes fiscales si no cuenta con activos, no cuenta con personal, no cuenta con infraestructura y no cuenta con esa capacidad material, ya sea de, de forma directa o indirecta. Entonces, ¿cómo voy a poder prestar esos servicios y estoy aparentando realmente que otra empresa este realizó una operación conmigo? No estoy estoy simulando esa operación, entonces debemos de tomar en cuenta presumir esa esa inexistencia de esas operaciones. Entonces, es de suma importancia tomar en cuenta que estos cuatro elementos son importantes que cita el artículo 69B y que se han hablado anteriormente, son necesarios en primera, para, en primera instancia para poder comprobar la prestación del servicio o la elaboración del producto. Y, y sobre todo, principalmente, cuando el contribuyente emisor de la factura no se, local, no, no se localice en ese domicilio fiscal. Entonces, también va a ser un parteaguas primordial. Lo que dará en el segundo párrafo lo que dice el supuesto del mismo 69 B que se va a proceder en contra del contribuyente este que emite este este, este tipo de eh, comprobantes fiscales es de suma importancia tomarlo en cuenta y que todo este procedimiento y tú lo has de conocer mi estimado este José este que todo este procedimiento ya se lleva de forma electrónica todo va a ser a través de buzón este este sí, bueno, electrónico Buzón tributario. Entonces, nosotros a través de ello, el mismo artículo 69B nos va a decir las pautas para que nosotros demostremos que realmente no, si realizamos la operación y que tenemos la materialidad del acto, que si realmente se realizó o no. Entonces, ahí vamos a tener nosotros el, la autoridad tiene que presumir. Te, te presume culpable hasta que no se muestre lo contrario, y tú tienes que demostrar con pruebas si realmente realizaste operación o no con la empresa, entonces es de suma importancia tomar en cuenta eso mi estimado José Perfecto maestro, no sé qué hiciste pero te ves y te escuchas excelente, supongo que sí, me cambié, te me, cambiaste me, de me medio de, de transmisión sí, ¿no? sí, me cambié de red Ok, no, no, pues excelente Bien, pues estimados amigos de Fiscal consentido aquí a través de census capacitación, familia census, acuérdense que estamos comentando un tema muy interesante en relación con la materia penal y tributaria, que es el compliance en términos del artículo 69B, su estructura, teniendo como invitado al maestro Franklin Ruiz Gordillo a quien nuevamente le agradezco estar aquí con nosotros compartiendo. Y bueno, les comparto esta información si es que se van incorporando eh, de a poco o apenas están incorporando a esta interesante plática conversación que estamos teniendo en este subprograma fiscal consentido. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo pueden hacer llegar. Estaremos aquí atentos a lo que puedan también comentarnos las inquietudes que pueden tener en algún punto por ahí. Estoy leyendo a Rosario García, que dice, buen día, maestro invitado. Hola, Rosario, ¿qué tal? Buen día, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí, al pendiente de la programación de Familia Censos. Bien, pues vamos a continuar entonces. Eh, comentaba yo un poquito antes, eh, cuando perdimos ahí la señal del maestro, pues que nuevamente para 2022 se contempla una reforma, una, eh, pues una adición ahí al artículo 69B, pues en el sentido de que también si en algún punto yo le facturo operaciones, o sea, fíjense, primero hablamos de proveedores, no estar monitoreando mis proveedores de bienes y servicios, el maestro nos compartía todo este asunto de, de lo que es el compliance, el uso eh, de, del mismo como una herramienta para lo que es evitar relaciones comerciales, tanto con EFOS como con EDOS, pero fíjense, eh, algo que me llama mucho la atención de esta reforma, eh, al Código Fiscal de la Federación, pues es que ahora también tendré que estar al pendiente de mis clientes, ¿no? O sea, ¿con quién hago el, al día de hoy negocios? Decíamos por ahí, y lo han comentado también varios colegas en el medio, pues estamos hoy día en un asunto de vamos a fiscalizarnos los unos a los otros, ¿no? Y ahora tengo que cuidar también con quién hago negocios, a quién le facturo, ¿sí? A quién le vendo, a quién le enajeno, a quién le presto un servicio, porque pues ya también se incorpora como una causal de eh, presunción de inexistencia de operaciones, pues el simple hecho de que yo le facture a un tercero una operación, siendo que justo en ese momento, en el espacio-tiempo, o al menos yo así lo interpreto, dentro de esta reforma, la artículo 69, pues este contribuyente tenga sus certificados de sello digital, pues una de dos o dos dejados sin efectos o en estricto sentido también restringidos. ¿no? O sea, el hecho de que yo esté interactuando, esté operando con un tercero y que en ese momento, por mala suerte, por alguna presunción de la autoridad, etcétera pues él se encuentre como tal con sus sellos digitales, sus certificados de sello digital, pues eh, digamos restringidos o cancelados pues ya eso pudiera ser eh, situación suficiente para que la autoridad considere que yo estoy efectuando o estoy facturando operaciones inexistentes. ¿Qué opinión te merece, amigo? Eh, Esto como... A mí me hace un poquito de ruido porque yo me quedo pensando, ¿Cómo lo puedo controlar? A ver, mándame una captura de pantalla de tus sellos digitales al día de hoy y ya ves si te facturo o no te facturo. Digo, se, se me antoja... Ya eh, trayéndolo al tema viable, al tema tangible, se me antoja un poquito complicado, ¿no? Y en ese sentido, pues seguramente también esta herramienta de compliance, pues, eh, se, se va amplificando, ¿no? Se va actualizando. Escúchame. Exacta, exactamente. Tú lo acabas de mencionar y esa, esa metodología del KYC o lo que sea la metodología de conocer al cliente, pues, nace más en el sistema financiero y ahora quiere que se se Simplemente este, en el sistema de operaciones para entender la razón de negocios que habíamos hablado, ¿no? Entender si realmente el, tenemos esa debida diligencia del cliente, es decir, tenemos una identificación, tenemos este algunos este, datos de la empresa con la que vamos a realizar dicha operación. ¿Para qué? Para que tú respaldes tu operación, porque realmente ha pasado y tú lo. Te ha pasado en la, en la vida práctica, mi estimado José, que muchas de las empresas, sobre todo las, las empresas facturadoras, pues nada más tenían un local de dos por dos en ciertos, este, en ciertas plazas y no, no contaban con esa infraestructura, como decía, personal, activos, infraestructura, es, etcétera, etcétera. Lo mismo que señala el 69B. Entonces, ¿cómo quieres? Voy a facturar 100 mil millones de pesos. Si no tengo esa infraestructura, nada más tenía una persona con una computadora y ese es todo el, el domicilio fiscal de esa empresa. Entonces, ¿tú no, ¿cómo puedes...? aclarar esa situación con el fisco si no tienes esa, esa infraestructura, por así decirlo. Y en otra, tú lo acabas de mencionar, ¿sí? Realmente esta metodología que se utiliza en el, en el sistema financiero es como lo que nos hacen en el banco cuando tú pides este, algún, un crédito un, o un préstamo, ¿no? O una hipoteca. Te piden tu identificación, te piden comprobante de domicilio, te piden cierta documentación. Entonces, ahí te están identificando si realmente José... ¿Le puedo dar esos 5 millones de pesos para que se compre su casa o realmente no? Porque no, no, no, me, no me enseña esos documentos. Entonces, es ahí donde tú, como empresario, te vas a poder desligar de realizar esa operación comercial o no. Entonces, eso es lo que se está buscando y esa es una recomendación que hace Gafi en, en, este, en la metodología de conocer al, al cliente y esa debida diligencia que debe tener el empresario. Entonces, para poder realizar ciertas operaciones y tú lo acabas de mencionar. Entonces, realmente para poder diseñar este, esta estructura de un compliance este, tributario, pues los elementos nos los está dando el 69B, porque recordemos que se está hablando de esta presunción de inexistencia de operaciones. Es decir, aquí los contribuyentes van a emitir estos comprobantes sin contar con activos, sin contar con personal, sin contar con esta infraestructura y esa capacidad material, ya sea directa o indirecta, para producir esos servicios. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este caso? Que... Este, en muchas de estas empresas pues no son localizados, entonces son aquellas empresas que realmente están utilizando esa fachada o como las denominadas offshore, nada más creadas en papel, pero que no existe, pero están realizando ese, ese tipo de operaciones. Entonces realmente es algo que se les salió a la autoridad de control y muchos se decían, ¿no? Es que estas empresas nacieron por aquellas políticas, que por esta, que por esta, pero nunca se ha comprobado, nunca se ha visto en un proceso penal que realmente se lleve a cabo este, realmente por esta responsabilidad. Entonces hay que ver también qué es lo que ha hecho la autoridad, porque solo nos están acorralando, tú lo acabas de mencionar, con tanta reforma a, a diversas legislaciones, sobre todo en la materia fiscal, que es la más dinámica, están acorralando sobre todo al sector, empresarial para que cumpla con sus debidas obligaciones, entonces y también ver si yo con la operación o la parte relacionada tengo alguna debida dirigencia para que yo pueda realizar dicha operación Perfecto amigo, muy muy bueno el comentario, fíjate que nos manda saludos, Gus Gómez dice Gus Gómez, buenos días muchas gracias maestro Gracias sí. Tenemos también a Richie Flow Damon Lodge mm -hmm que nos envía saludos. Buenos días, estimado Richie gracias por estar aquí. Atento. Pues sí, amigo, pareciera que eh, al final vamos en pos o en camino uh -huh. a la institucionalización de las empresas. No no sé uh -huh. si el término sea el más apropiado o el más, eh, el más acertado, ¿no? Como tal, pero pareciera que eh, pues ya va a implicar más carga administrativa, y, y no tanto porque me lo imponga la autoridad, ¿No? O sea, al día de hoy, partiendo de esos elementos que tú mencionas, desde 69B, contar con activos, infraestructura, personal, pues que no se me haga raro que de aquí hacia adelante y en un, eh, pues en un corto, mediano plazo, pues muchas empresas cuando quieran hacer negocios conmigo, ya sea en mi calidad de cliente o de proveedor, pues que me quieran visitar, por ejemplo, en mis instalaciones, ¿No? Oye, puedo ir a tu oficina. Oye, puedo conocer tus, tus, tus, instalaciones, oye, compárteme el acta de nacimiento, el acta de bautismo, de la persona física y la persona moral, el acta constitutiva, eso fue una exageración, ¿no? O sea, ahí, para echarle un poquito de pimienta, ¿no? En el caso de la persona física, pues es una realidad, o sea, ¿cuántas veces no vemos que inclusive a nivel, híjole, ya perdí la cámara ahora yo. Sí, sí, sí, ya no te veo. Ah, <risa> Ok. Híjole, pues nos hizo mala jugada la tecnología, pero fíjate, eh, muy curioso, ya va a resultar que también, eh, pues no, no cualquiera va a querer hacer negocios con uno, ¿no? Vamos a tener que llevar a cabo estas eh, medidas importantes eh, en este sentido, pues para decir, mira, me voy a relacionar con él comercialmente hablando, un tema de negocios, porque precisamente, eh, pues estoy viendo que, que tiene buenas credenciales, ¿no? Que tiene una buena currícula empresarial. Exactamente, eh, vas a tener, vas a crearte tus propias expectativas y vas a crearte un expediente también, es decir, voy a tener esa información y recabar esos datos para que pueda realizar esa operación, tener esa certeza de que realmente la empresa existe, tiene su domicilio y que realmente ya tiene años operando dentro del, del área comercial no, en la que se dedica, entonces es de suma importancia tomar esa debida diligencia y conocer esa metodología del CAIGO y sí, que es conoce a tu cliente y que se utiliza en materia financiera netamente y que ahora es lo que se está buscando con esta reforma que tú acabas de mencionar, mi estimado este José. Perfecto. Eh, hay una duda aquí en comentarios. Permíteme te la comparto, uh -huh. estimado maestro. Dice, al dar de alta en mi PAC, me imagino que es un proveedor de certificación, a un paciente de clínica para generar CFDI, me arroja el mensaje artículo 69 incumplido. ¿Desea continuar? Ok, estimado Gus, claro que sí, se lo pasamos al maestro. Eh, artículo 69 me imagino que no es tema de operaciones inexistentes. Me imagino que es alguno de otros de los listados. Estimado Maestro Franklin, ¿qué opinas? Este, ¿Continuamos o no continuamos facturándole a alguien que esté como incumplido? Eh, tenemos los listados del artículo 69 que esto ya implica pues, una situación distinta de operaciones inexistentes, no? Exactamente. Primero hay que ver este porque tenemos, vea, te voy a mencionar están las listas de estas este, empresas que se dedican a facturar servicios y que realmente no no tienen este, esta infraestructura que señala el 69b que tanto mencionamos este del código fiscal de la federación. Hay otro hay otro tema que realmente este qué es lo que se busca que si esta persona realmente está cumpliendo con o no con sus debidas obligaciones pues si tú te está pagando ya sea de manera efectivo o de manera con tarjeta de crédito pues si te está pagando pues ese esa cuestión de eh, es temas hospitalarios verdad es correcto entonces, debes de revisar. Hay algunas cuestiones que se pueden dar o se puede confundir. En este caso, pues, no es una operación inexistente, porque realmente si es un hospital, pues, está ofreciendo el servicio, ¿no? Entonces, ahora hay que ver de, este, si esta persona no es una PEP en el sistema financiero, ¿no? Es una persona políticamente expuesta. Y es decir, si tiene algunos este, antecedentes financieros no tan, tan buenos, que puede generar que él esté ocultando el origen de ese dinero, pero no tiene nada que ver con la cuestión de 69 a mi punto de vista. Perfecto. Bien, pues muchas gracias, estimado maestro. Muy, muy completo tu análisis. Eh, también eh, muy acertados todos los comentarios. Eh, visto también desde la parte, pues un poquito técnica, que luego lo dejamos de lado. Este tema de los fundamentos, este asunto de lo que son pues, las prácticas y los antecedentes que pues, nos devienen de, de otras latitudes, de otros países, y, y que sirven precisamente como un antecedente histórico para lo que se va cogiendo, para lo que se va implementando aquí en nuestro país. Y qué mejor que conocer el origen ¿no? de todo este tipo de legislaciones, conocer los pormenores, los pros, los contras, por ahí tú comentabas también este tema de fallas, o errores que hay, que, que hay al buscar emular, pues, una legislación de, de otro país, ¿no? Y que propiamente las mismas legislaciones, pues, también por ahí, pueden llegar a tener algún hueco, ¿no? A, a algún problema en el sentido de viabilidad o en el sentido de aplicación del ámbito. Pues, amigo... Sí, ex, exactamente, exactamente, tú lo acabas de mencionar y realmente para verificar esta, este cumplimiento de las obligaciones, pues, la autoridad... Pues tú lo mencionaste, cobra mucha relevancia en este procedimiento y sobre todo en cada caso particular que establece nuestra legislación fiscal, sobre todo principalmente porque el hecho inel ineludible de poder mm, comprobar mm. que se ha pagado correctamente las contribuciones, que se encuentra uno obligado y de que de conformidad principalmente con lo dispuesto en los artículos del 33 al 69H, pues recordemos que ahí este es parte aguas del Código Fiscal de la Federación, donde también las autoridades fiscales cuentan con esas diversas facultades de comprobación, ¿no? Que son aplicables a los contribuyentes y con esa finalidad de asegurar si realmente cumplió o no cumplió de forma oportuna con sus debidas obligaciones. Entonces, algo que tú mencionaste también es lo que se señala en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que es una revisión de, de este... De, de las declaraciones, solicitudes y demás documentos contables. Entonces, por ese lado, vamos a, a recomendar implementar estos eh, departamentos de cumplimiento, sobre todo en esta materia de, de simulación de operaciones, porque a partir de este delito se van a desprender un cúmulo de infracciones en materia tributaria y penal. Y sobre todo en, en esto incluso este, con, este, conducir a que la propia autoridad presuma en este caso, en, en este, para, para otros países es blanqueo de capitales, para, para en el caso de México es delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, aquí se va a lastimar la situación financiera y económica y comercial de la persona jurídica, pero también se suele eh, esta situación del cumplimiento, pues es una situación preventiva para la implementación de esta cultura de cumplimiento dentro de la organización. Dice, ahí creo que había una pregunta, no sé, parece, sí, dice, el importe a facturar es 3000. ¿En qué me afecta generarle el CFDI contador? Ok, creo que se refiere a mí. Pues mira, Gus, uh -huh. hay distintas fracciones dentro del artículo 69, y pues en todo caso, al uh -huh. menos para el ejemplo que tú comentas, pues tal vez pudiera tratarse de un contribuyente moroso, ¿no? Así que mi única recomendación, uh -huh. entiendo que tú tal vez estás facturando únicamente, no eres como tal el hospital, pues a lo mejor recomiéndale a tu cliente que no le dé crédito. Que no le dé crédito, ¿no? <risa> Exacto. Ok, pero fuera de ello a lo mejor sí habrá que tener mayor cuidado el año siguiente con esta reforma, pues ya tienes que ver con quién te relacionas, ¿no? En el sentido de que a quién le facturas, y más allá de que puede estar en diversos listados de la autoridad, pues también que no vaya a tener por ahí sus certificados de sello digital cancelados o restringidos, porque ahí sí ya pudiera meterte también en un embrollo, donde eh, más que eh, meterte en un problema grande, pues implica gran carga, ¿no? Tenerle que estar manifestando a la autoridad, tenerle que estar desvirtuando o demostrando que no realizas operaciones inexistentes. Pero fuera de esto, no, no veo mayor problema. Pues muchas gracias a la gente que nos acompañó, a quienes se conectaron, por ahí alcanzamos a ver algunos nombres, a quienes enviaron saludos, también a quienes interactuaron con sus dudas e inquietudes. Maestro, con esto estaríamos terminando, te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación, esperando que no sea ni la primera ni la última vez. Y bueno, no sé si quisiera cerrar con alguna conclusión, algún comentario final. Y con esto pues estaremos terminando la sesión del programa del día de hoy de Fiscal Pues Oh, lo acabas de mencionar y aquí mi, mi conclusión sería que como factor principal a considerar en este compliance tributario pues vamos a buscar prevenir la presunción de operaciones simuladas como primer objetivo por parte de la autoridad fiscal, ah, es el atender y entender esos principios básicos de la simulación en materia, no solo en, en materia tributaria sino también en materia contable que también es, es, es de suma importancia tomarlo en cuenta y ya que en base en esta mal, malversación de de comprobantes fiscales, el día de hoy pues ya se maneja la versión este, del CFDI 3.3 que vamos a abordar al 4.0, ¿verdad? También que es algo también que hablaremos más, más adelante, que se, se tiene que modificar esa parte y que también esta versión del CFDI 3.3 se ha vuelto muy complicada, ¿no? Sobre todo en este caso para que todas las personas este, jurídicas de, de menor tamaño esto debe a ser incorporado eh, a una infinidad de catálogos pues establecidos por la misma autoridad este, tributaria. Debemos entender también, multiplicar los tipos de comprobantes fiscales, la situación que obliga al contribuyente a capacitarse y acercarse a los especialistas, no solo en materia fiscal, sino en materia contable, para prevenir esos errores que conduzcan a un delito de defraudación fiscal o alguno de los establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, eso es de suma importancia e incluso en su posición de operaciones este, simuladas, dejando los efectos fiscales de las deducciones autorizadas y así como la mala imagen comercial que esto le pueda representar a la empresa. Entonces, ahí sería un parteaguas primordial que debemos de, de tomar en cuenta y unos factores que señale principalmente para realizar un compliance tributario. Perfecto, amigo. Pues, muchas gracias. Es importante también no dejar de lado que hay que acudir con el especialista en temas legales. No se lo quieran dejar todo al contador. El experto, por supuesto, será el abogado, el licenciado en Derecho, el maestro en estas especialidades, por lo que no lo echen en saco roto. Dice Gus Gómez, y señalar a firme, ok, Gus, no, pues bueno, es un cliente, ¿no? Insisto. A lo mejor si fuera un proveedor de bienes y servicios, aunque no sea 69B, pero está en el 69 por un tema de morosidad o incumplimiento, eh, en, en tener actualidad sus obligaciones fiscales, pues a lo mejor ahí sí puedes tener algún, a, algún resquicio, ¿no? Hay algún tema de que no se te reconociera la deducción, pero eh, si es un cliente a este momento no le veo mayor problema. Dice Araceli Maldonado, gracias a ustedes maestros, saludos, gracias a ti Araceli, gracias por seguirnos. Y Rosario García también se despide y comenta gracias. Los estimados los dejamos, tengan un excelente día, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en dos semanas, el próximo lunes dentro de dos semanas en su programa fiscal consentido. Gracias, amigo. Muchas gracias, mi estimado José. Muchas gracias por la apertura en tu programa y espero que no sea la primera ni la última, como tú me dijiste, en volver a participar en estos temas de compliance y sobre todo para entender esta parte tan primordial de, del tema. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego, estimado auditorio. Cuídense mucho. Nos vemos en dos semanas.